Muy bien, ahora voy a explicarles cómo descargar el OneDrive para poder hacer la unión. Esto es muy fácil. Vamos a nuestro celular y vamos al, al famoso Play Store. Perfecto. En ese Play Store tocamos. Y ahora vamos a escribir por acá el eh, nombre de la aplicación que queremos, que en este caso es OneDrive. Entonces tocamos y ponemos OneDrive. Perfecto, y como pueden ver ya nos sale para utilizar, solo tenemos que tocar acá donde dice instalar Tocamos y él va a empezar a hacer la instalación eh, Pesa 45 megas, no es muy pesado pero dependiendo de nuestra velocidad de internet durará un momentito Entonces yo voy a pausar el video mientras termina la instalación Muy bien, aquí está ya a punto de terminar y ya terminó la instalación bueno la descarga y más bien ahora va a pasar a la instalación como lo pueden ver acá en la pantalla y se abrió ok le podemos dar en abrir aquí directamente o podemos ir a buscarlo en eh, las aplicaciones y entonces acá este yo pues, puedo rápidamente escribir OneDrive y él me los va a buscar si doy un clic pues él me va a empezar a preguntar del inicio de sesión. Entonces vean qué sencillo. Tocamos acá donde dice iniciar sesión. Y escribimos nuestro, eh, nuestro correo MEP. Entonces vamos a escribirlo rápidamente. El correo MEP de nosotros. ...o el correo de eh, Hotmail o de Microsoft que tengamos. .go .cr. Muy bien. Y por supuesto, él va a iniciar la carga del sistema. Nos va a pedir la contraseña, claro está. se la digitamos, y aquí va a hacer el ingreso a la plataforma, que lo que les quiero es mostrar rápidamente nada más cómo eh, se ven los datos en ella, pero bueno, ya está cargando y lo que quiero es que entremos a 2020, si entramos e ingresamos a la carpeta 2020, van a poder ver nuestra literatura, nuestros estudios sociales, los trabajos que hemos ido almacenando que puedo trabajar en, en tiempo real, la verdad es es muy útil y muy práctico poder tener esta conectividad. Espero que les haya gustado y nos vemos en los siguientes episodios de, este, de estos talleres.